Derivado del caso de la activista Cecilia Monzón Pérez, quien fue asesinada el pasado 21 de mayo en San Pedro, Cholula, y tras la pugna legal que emprendió su familia para obtener la custodia de su hijo, la diputada Mónica Silva Ruiz propuso suspender o revocar la patria potestad de un menor cuando su padre enfrentó un juicio por el feminicidio de la madre. La pérdida de la custodia se formalizará cuando el titular sea condenado por el delito. En tanto, la suspensión se otorgará cuando el responsable sea vinculado a proceso por el delito para que el los menores puedan permanecer en espacios seguros, mientras se desahoguen las pruebas. Asimismo, con las reformas del artículo 338 del Código Penal, se le impondrá una pena de prisión de 3 a 8 años y de 500 a 500 mil días de multa. Elena Monzón, hermana menor de la abogada y activista Cecilia Monzón, pronunció su apoyo a través de Twitter por la iniciativa de la diputada Mónica Silva Ruiz. Silva Ruiz señaló que aún existen pendientes en la actualización de las leyes para identificar y sancionar el delito de feminicidio. También recordó a la abogada Cecilia Monzón, a quien desde el Pleno le agradeció por luchar a favor de las mujeres en este tipo de situaciones y en todos aquellos casos en los que fueron víctimas de violencia y desigualdades.